Hay una serie de cuestiones físicas que hay que tener en cuenta. El ángulo del cuerpo. Si yo estoy en un bar con unos amigos que hace tiempo que no veo, con alguien hablando, ah, porque no sé qué, qué, qué, qué tal, cómo va, sí, no sé cuántos, y de golpe alguien nos dice, sabéis de lo que me he enterado, qué fuerte, automáticamente nuestra relación es, ¿qué ha pasado? Es automático. O sea, a lo mejor no somos muy conscientes, pero es, estás normal y en el momento en el que alguien te va a decir algo así, en plan bomba, tú te echas para adelante. Esta inclinación hacia adelante siempre muestra eh, un cierto interés. Igual que, obviamente, si estoy así, mientras me están explicando algo, pues es todo lo contrario. ¿vale? Con lo cual, estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando hacemos exposiciones. Porque si es una exposición en grupo, aunque yo no esté hablando, la gente me ve igual. Estáis dentro del campo visual, quiere decir que si está presentando algún compañero ahora o en el futuro y tú ya has acabado de hablar, tu compañero está aquí hablando pero tú estás aquí así, te ven, te ven igual y queda fatal, o sea que eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿vale? Otra cosa es el contacto visual, yo eso lo uso bastante, funciona muy bien, Entonces, un consejo y además funciona muy bien en muchas cosas. El contacto visual siempre per permite mantener eh, a la gente con la que estás hablando, sobre todo cuando hablas con más de una persona, eh, la atención. Igual que si alguien está hablando y te lo quedas mirando, rápidamente sabe que le está mirando porque está haciendo algo que no debería hacer. Con lo cual, eso sí que es importante. Aparte ¿vale? de que da seguridad, porque cuando alguien está hablando... De... No, es, no se puede generalizar, ¿eh? porque hay gente que no mira a los ojos porque es vergonzoso y no aguantan la mirada. Pero que, por regla general, si tú eres capaz de mantener o cuando te miran haces así es como que tienes algo que esconder, por decir de alguna manera, ¿no? Alguna cosa que te da inseguridad. Por lo tanto, si alguna vez en una entrevista de trabajo, defendiendo un proyecto, todas estas cosas, es importante que mantengáis el contacto visual, además, con toda la gente del tribunal, en el caso de que fuera eso. Por ejemplo, si os están haciendo una entrevista, más de dos personas, más de una. No miréis todo el rato a la misma persona. Ir alternando la posición de los brazos, eh, evitar la posición de la mano en los bolsillos porque no queda muy bien. Normalmente lo que se dice son las manos atrás y así tampoco mucho porque no, esta es una posición que utilizamos bastante porque es cómoda, lo que pasa es que normalmente cuando nos ponemos algo delante es como una barrera de algo. Los gestos y los movimientos, los gestos y los movimientos nos ayudan a enfatizar. Parte de los mensajes que estamos dando. Claro, si es alguien que está así, que ha claro, llegado un punto que nos has perdido totalmente el hilo del mensaje porque estás mareado ya. La expresión facial, esto también es importante. Si yo hago así, como alguien dice algo y hago así, aunque no diga nada, me sale, uy, está alucinando, no sé qué ha pasado aquí, pero. Y es importante también que tengamos en cuenta los mensajes que nos llegan de las personas que tenemos delante, a las que les estamos transmitiendo el mensaje. ¿Vale? Si les estoy aburriendo, o si se están, veo que están cansados, es preferible que haga una pausa antes de que siga con la clase y que haya perdido a la mitad que estén contando ovejas ya, por ejemplo. ¿Vale? Las manos, bueno, las manos y los brazos, era lo que os comentaba antes. Eh, una cosa importante que molesta bastante, veo que ninguno tenéis, es, por ejemplo, ¿me, me permites? Si hay alguna persona que... Yo es que esto no lo sé hacer, me encantaría hacerlo, pero no se hace. He practicado mucho a lo largo de mi vida, pero no me sale lo de darle la vuelta al boli. Pero, por ejemplo, en una exposición tú no puedes estar haciendo esto, porque queda fatal. Igual que con los bolis de clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, y al final alguien te hará tirar el boli por lo menos. ¿vale? Si es alguien que tiene eh, tendencia a mover mucho las manos, es preferible que cojáis un papel.